Ya. Hola, pessoal. Estamos viviendo un momento histórico de humanidad. La pandemia ha demostrado cuánto es importante la ciencia para la sociedad y cuánto es importante la calidad de la información que circula por las redes sociales y a mí. Alguien sabe que publicar un archivo científico es un proceso longo y a veces hasta que sufrir. ¿no? Y también gente sabe que muchas veces esos trabajos no consiguen salir del mundo académico. Hoy tenemos la posibilidad de crear espacios de diálogo entre la ciencia y la sociedad a través de internet que permitan la troca de conocimientos en busca de bienestar social. Se está la genética bioética en un espacio que dará mayor visibilidad a su artista a través de reseñas escritas como un lenguaje simple y claro que atingirá una mayor cantidad de personas. Fica o convite para participar desta sessão, deste projeto de esta sesión de este proyecto de divulgación científica y e compartir los resultados de sus pesquisas. Lembre que es un um proyecto con abrangencia Regional, es publicado en em español y e en em portugués y e pretende llegar a todas las comunidades de nuestro continente.